Bien, vamos a iniciar entonces la actividad. Eh, reiterar eh, la bienvenida, eh, el agradecimiento por eh, su presencia en esta, en esta jornada de seminario. Eh, queremos saludar eh, muy, muy cariñosamente a eh, los equipos directivos eh, eh, y los equipos docentes que están presentes en la jornada de hoy. Les agradecemos el esfuerzo que están haciendo en este minuto por, por participar de, de la actividad, a ustedes como asistentes, también a las y los colegas de los equipos de los liceos que van a presentar y van a compartir con nosotros sus experiencias y aprendizaje en el marco ¿no? de, esta, de esta iniciativa. Eh, agradecemos también la presencia, como les decíamos hace unos minutos atrás, de la señora Pamela Márquez, eh, profesional de la Secretaría Técnica, de la Educación Media Técnico-Profesional del Ministerio de Educación, quien además ha, nos ha acompañado en, el, en la implementación de, de los dos proyectos que desde eh, 2018-19 eh, en adelante hemos estado implementando con eh, los liceos técnicos profesionales, muchos de los cuales han estado precisamente en, la, en las dos ejecuciones con nosotros. Por supuesto también eh, saludar a las académicas, académicos y profesionales de nuestro centro de estudio, saberes docentes y por supuesto también a eh, quienes son parte del equipo del, del proyecto. Eh, así que bien, eh, les damos una vez más las bienvenidas a, a todas y a todos y les agradecemos por acompañarnos hoy día. Um, yo eh, antes de... de eh, eh, iniciar propiamente tal el evento, quisiera solicitarle a, a Pamela Márquez eh, que nos pudiera eh, saludar ¿no? y que pudiera compartir con nosotros algunas palabras y sus impresiones respecto de, eh, del proyecto. Estimada Pamela, por favor. Sí, eh, tuve que apagar mi cámara porque está un poquito baja la señal de mi casa. Eh. Bueno, primero un saludo a todos y a todas y felicitaciones por mantenerse en este proceso a pesar de estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Eh, yo entiendo que ustedes como equipos directivos, como docentes, han estado bastante tensionados por todo este proceso respecto a la vuelta a clases, a la vuelta presencial. Teniendo claro que las condiciones de la pandemia no necesariamente lo permiten, pero por otro lado sabemos que hay muchos niños que se han estado quedando sin espacios de aprendizaje porque no tienen acceso a recursos tecnológicos, y no tienen señal. Entonces una tensión que yo reconozco es bastante grande en los equipos y esperemos que esto con la vacuna, así veía un cálculo hoy día en la mañana que Chile podría entrar respecto a los contagios en unos 80 días si es que todo el proceso de vacunación sigue en pie. Pero son tiempos difíciles, eh, ustedes tienen un rol fundamental con los niños, niñas y jóvenes en nuestro país. Eh, desde el nivel central, aparte de los lineamientos que las autoridades entregan, eh, nosotros hemos estado tratando de apoyar con algunos recursos, recursos pedagógicos, se eh, están subiendo para, hacer, para apoyar a la docencia en 10 especialidades. Así que Voy a mandar después el link para que lo puedan eh, intrustear y ver qué cosas les sirven, sobre todo por seguir en estas instancias formativas y de reflexión colectiva que son absolutamente necesarias en estos tiempos de incertidumbre, de dolor, inclusive ¿sí? en muchas de las familias. Así que gracias por Me fui, ya, pero dejémoslos hasta ahí, así que ahí los voy a ir escuchando en sus propuestas. Muchas gracias. No, gracias a, a ti Pamela, eh, y la verdad los problemas de conexión no, no solo son tuyos, hay una, parece que hay algo está ocurriendo porque hay varios, varios colegas que también han, han eh, declarado que hay, hay problemas de conexión, así que bueno, agradecerte tus palabras y por supuesto también agradecer el acompañamiento que tú has hecho al, al, al equipo, al proyecto, eh, eh, porque, porque claro, aquello habla del compromiso que ustedes tienen también con los liceos, así que muchas gracias a, a ti y a ustedes. Bueno, eh, compartir eh, con, con ustedes y, y recordar solo muy muy brevemente que durante este tiempo, este tiempo en que hemos trabajado y aprendido juntas y juntos, los propósitos centrales del proyecto eh, fue fueron permanentemente tres. Y más allá de los cambios de escenario, de las dificultades que eh, tuvimos que ir enfrentando juntos, también juntas y juntos, eh, a diario, ¿no?, en, en la medida que avanzaba el año y que se extendían la pandemia y, y, y sus secuelas eh, desde todo punto de vista, eh, estos, estos propósitos eh, hemos intentado, tanto ustedes como nosotros, siguen siendo los mismos. El primero de ellos eh, ha tenido que ver y tiene que ver con, para nosotros, una idea, una idea fundante de, de la propuesta técnica que presentamos para, para el trabajo con los equipos directivos y docentes. Eh, dice relación con eh, proponernos eh, un camino que nos permitiera avanzar en una comprensión sistémica del de, eh, diseño, de la implementación y de la evaluación de un plan de mejoramiento educativo y por supuesto en un, en un liceo de educación media técnico profesional y por supuesto desarrollar eh, el, un conjunto de capacidades que permitieran el manejo de una serie de herramientas de gestión docente y directiva que hicieran posible precisamente la emergencia o la consolidación de un liderazgo y de una gestión escolar y docente, fundada en esa comprensión eh, sistémica del de, eh, el plan de mejoramiento educativo. Eh, cuando uno mira las cuatro áreas del PME, indudablemente las puede mirar eh, singularizadas, cada una de ellas, no obstante, la invitación fue permanentemente a mirar que lo que ocurría, por ejemplo, en eh, la dimensión pedagógica del PME, indudablemente estaba mediado era potenciado o limitado por aquello que hubiese ocurrido o estuviese ocurriendo en las otras dimensiones y afortunadamente creemos un diálogo muy, muy franco, muy abierto entre ustedes y nosotros respecto a, a esa comprensión sistémica del PME. Un segundo propósito, muy asociado al anterior y que se inscribe precisamente en el quehacer permanente Saber Docente en todas sus líneas de trabajo, ha tenido que ver y tiene que ver con la necesidad ...de relevar una vez más el que del de conjunto del PME hay una dimensión eh, clave, una dimensión articuladora... ...una dimensión fundante de la transformación y el mejoramiento educativo, eh, que es la dimensión pedagógica. Eh, el conjunto de mensajes que nosotros fuimos diseñando y organizando en el equipo, así como las herramientas que formulamos para aquello... Eh, tenían como un, eh, un permanente interés, un, un permanente propósito, precisamente el de relevar esta dimensión, como eh, esta dimensión, la dimensión pedagógica o el área de gestión pedagógica, como el eje fundante y articulador del fortalecimiento institucional y, por supuesto, también del fortalecimiento de la educación media técnico profesional en general y, en particular, también como eje articulador del desarrollo profesional docente directivo. Y un tercer y último propósito que permanentemente. ...motivó al equipo y que tratamos de, de compartir y de construir junto a ustedes, tenía que ver y tuvo que ver precisamente con el diseño de una estrategia, el diseño conjunto de una estrategia que permitiera ir gradualmente identificando y desatando, superando los principales nudos que por de pronto se constituyen como los principales obstáculos para el desarrollo y el fortalecimiento de la educación media técnico profesional y en ese sentido fuimos conversando a lo largo del trayecto de la implementación del proyecto las conversaciones en los liceos eh, con los equipos directivos con los equipos docentes también en la ruta formativa del curso para directivos del curso para docentes eh, fuimos eh, identificando cierto la necesidad por ejemplo de fortalecer esta dimensión pedagógica de la que hablábamos hace un minuto atrás eh, a través por ejemplo de la integración eh, curricular entre la formación diferencial y la formación general como tal vez el principal desafío de la educación media técnico profesional para los próximos años. Y no solo el desafío del liceo, eh, sino que del sistema de educación media técnico profesional, porque en esto todas y todos tenemos que estar comprometidos e involucrados. También en esta, en esta misma lógica no de, desatar los nudos principales que obstaculizan el fortalecimiento de la educación media-técnico-profesional, estaba, por ejemplo, en la generación de condiciones y capacidades institucionales, la generación de recursos, etcétera Así que, bueno, insistir y, y, y aprovechar ¿no? este, esta instancia para eh, eh, eh, plantearle a ustedes que a lo largo del trayecto y más allá de las dificultades, y de los errores que hayamos podido cometer, por supuesto los cuales yo me aprovecho de, de excusarme, eh, lo que intentamos hacer en, en, en, a lo largo de, de nuestro trabajo eh, era eh, fundamentalmente tributar al cumplimiento de estos tres propósitos principales dentro de, de la propuesta técnica. Eh, les agradezco nuevamente su participación, su presencia acá, ahora voy a dejar a ustedes, eh, con ustedes, al profesor Charles, Leonardo, Alborno, para que pueda eh, eh, abrir. Eh, la eh, instancia, seminario, que es la iniciativa que nos convoca hoy día. Muchas gracias, estimado Charles, por favor. Gracias, profesor. Eh, hazme con el, la mano si se escucha bien, con los problemas que teníamos inicialmente. Okay. Eh, muy buenos días a todos y a todas. Eh, en primer lugar, reiterar los agradecimientos por haber eh, generado este espacio entre tanta reunión que tienen los directivos y los docentes hoy día, así que... Valoramos y agradecemos el esfuerzo que están haciendo La actividad tiene la siguiente estructura eh, ya, te, ya tuvimos una apertura con las palabras de Pamela Y también con el recuerdo y, la, y los focos que nos recordaba Pablo Que tenía este trabajo y los desafíos que tenía eh, Y luego vamos dentro de la misma planificación que tenía este trabajo a Hacer una actividad que es de verdad relevante ¿no? Que es eh, hacer un cierre de, del trabajo que hemos venido realizando justamente a través de algo concreto y que dice relación con compartir experiencias o prácticas que, los, que nos permitan fortalecer la gestión técnico-profesional de, de los liceos que han estado participando. En ese sentido, nosotros hemos pedido un esfuerzo adicional a tres establecimientos y desde ya agradecemos la disposición que han tenido para, para aceptar la invitación y responder al desafío. La idea es que nos podamos dar 15 minutos para cada uno de los liceos que aceptaron la invitación y que ellas y ellos nos puedan compartir una experiencia o una práctica que les parece relevante para el quehacer de, del colegio o del liceo. Entonces vamos a tener a tres profesionales de tres establecimientos distintos que nos van a compartir esta experiencia, esta práctica. Eh, están abiertas las, las posibilidades a través del chat, de hacer las preguntas que ustedes quieran a, lo, a los expositores. Eh, Luis Felipe de la Vega, eh, integrante del equipo, va a ir con, tomando esas preguntas y terminadas las tres presentaciones, vamos a generar un espacio para que los expositores puedan, puedan responder. Luego de eso, tenemos un cierre y ya los dejaríamos eh, en libertad de acción para continuar con, con la gestión cotidiana del colegio. ¿Quiénes nos van a acompañar eh, hoy día? Eh, Te muteaste, Charles, parece. Juanita, repito entonces, repi gracias Jorge. Repito entonces, ¿quiénes nos van a acompañar el día de hoy? Eh, María Pascor, orientadora y coordinadora de educación media del Complejo Educacional Cerro Navia. Daniela López Follé, jefa técnica del Liceo Juanita Fernández Solar, de la comuna de Recoleta, y Jorge Esquivel, subdirector del Liceo Centro eh, Educacional de Pudahuel. Eh, estos tres profesionales van a representar a sus establecimientos en este espacio para compartir las prácticas. Estamos muy bien en, en los tiempos, así que vamos a pedirle a... A María Paz, si está lista, si me puedes avisar, María Paz, si estás disponible para iniciar tu presentación. Sí. El problema de internet, pero estoy lista. Ya, perfecto. Yo voy a pedir que pongan tu... que me compartan nomás la presentación. El, Yo voy a... La presentación. Sí. Yo voy a... Y, y la profesora María Paz va, va a hacer la presentación, pero yo se la comparto desde mi computadora. Gracias, Mónica. Estamos con algunos problemas de internet, por eso que... Tranquila, cualquier cosa que no, no te escuchemos, es te, vamos a estar, te vamos a estar avisando cualquier cosa, tranquila. Muchas gracias por sí. tu disposición. Estamos ok entonces, buenos días a todos Mi nombre es eh, María Paz Correa Yo estado, soy la coordinadora hasta el año pasado Porque este año ya tenemos una jefa UTP Así que ella va a continuar en lo que corresponde a este trabajo eh, Bueno, el complejo educacional Sierra Navia, Voy a ubicarlo más o menos dentro del contexto donde está ¿ya? Y las características que nos, que nos caracteriza. El Complejo Educacional Cerro Navia es una institución educativa que focaliza su acción en niños, niñas, jóvenes, con un alto índice de vulnerabilidad. Y el proyecto pedagógico está centrado en la formación valórica con un sello técnico profesional. Obviamente para entregarles herramientas, porque estos jóvenes cuando egresan, la única herramienta que tienen en ese minuto es la que nosotros les entregamos. Ya, el complejo educacional Cerro Navia tiene 51 años de historia, más o menos surge de una escuela básica de la Comuna de Pudahuel, y actualmente es un centro educacional completo de la Comuna de Cerro Navia, y es parte del servicio de educación de Barrancas. ¿ya? Atiende diferentes niveles, desde parvularia, educación media, diurna y vespertina. ¿Ya? La enseñanza media que imparte tiene dos especialidades, que es la astronomía y mecánica automotriz, las cuales los estudiantes ingresan con un título de nivel medio, y con una tasa de titulación aproximada entre 88 y 89%. Eh, hasta el año pasado teníamos una matrícula total de 367 alumnos distribuidos en 201 de hombres y 170 de mujeres. La visión del proyecto es construirse en una institución educacional referente para el contexto en el que se ubica por su calidad académica y la inserción laboral de sus estudiantes. Eso es súper importante porque acá nuestros alumnos, ellos saben que tienen que trabajar para poder continuar sus estudios o hacer otra cosa. Pero el el título que nosotros le entregamos para ellos es de su importancia. A partir de la implementación de proyectos innovadores, inclusivos, laicos y de formación ciudadana, que están en función de la mejora de los aprendizajes de todos los estudiantes, atendiendo la diversidad, centrándose en una sana convivencia escolar, para la formación de los ciudadanos que en base al respecto se insertan en nuestra sociedad. La misión es bien clara, formar con afecto, educar sin límites e incluirse en barreras. Súper importante eso. Ahora vamos a entrar, digamos, en la experiencia que nosotros tuvimos el año pasado, ya. Sabemos que la pandemia nos hizo eh, un cambio, pero al 180%. Eh, el objetivo que teníamos era realizar una experiencia de trabajo, primero con un tema súper... Eh, Motivador para nuestros alumnos en, lo, en, el, en la especialidad de gastronomía. La cocina de mi casa, mi nuevo taller. Es decir, nosotros cambiamos inmediatamente el nombre, el taller donde ellos asistían a clase, ya, era la cocina de su casa. ¿ya? Esto se aplicó en un tercero medio. ¿Cuál era el objetivo que tenía? Realizar una experiencia de trabajo Teórico práctico que articulan módulos de la especialidad de gastronomía, higiene para la elaboración de alimentos y elaboración de productos de baja complejidad. ¿Cuál era el contexto que nosotros teníamos en ese minuto? La pandemia y crisis sanitaria del COVID-19 ha mostrado entre muchas cosas que existen distintas movilidades de educación, las cuales requieren de métodos diferentes que deben ser planificados si realmente queremos generar valor. Hoy la educación técnico-profesional, al igual que muchas áreas, han tenido que adaptar a los embates de esta crisis, abriendo la oportunidad de revisar cómo se ejecuta el aprendizaje y la práctica pedagógica y hacer los cambios necesarios para sostener el vínculo con las y los estudiantes y su trayectoria formativa. Es decir, nosotros inmediatamente tuvimos que cambiar nuestro paradigma y nuestra forma de pensar, buscar nuevas estrategias, ya que el docente de gastronomía no iba a estar presente eh, y monitoreando constantemente, sino que teníamos que cambiar esto y hacer al chico más autónomo y responsable de su aprendizaje, desde lo que estaba viviendo en su casa. ¿Ya? Eh. Ya. La cocina de mi casa, mi nuevo taller, las y los estudiantes desarrollan un pequeño proyecto semejando la cocina de su casa con el taller de gastronomía. ¿Ya? La profesora apoya el trabajo con clase online y una, una cápsula de taller. ¿Ya? Se realiza un proceso de trabajo teórico práctico, ejecutando una receta según lo programado, para el almuerzo de un día domingo, en sus casas con los implementos que existen en su cocina, desarrollando cada uno de los pasos en el proceso de elaboración de alimentos. Es un proceso sistemático y progresivo, con apoyo de la profesora y de la familia, especialmente de las madres. Ahí hacemos hincapié, la profesora manda una cápsula, el alumno ve esa cápsula, donde dan todas las indicaciones y posteriormente la pone en práctica Ahí, quién va a estar acompañando el proceso son las mamás, normalmente. ¿Se fijan? Los los y las estudiantes pegarán una presentación de su trabajo y participan en un concurso de gastronomía online. En las presentaciones, es decir, las cápsulas que ellos envían, describen el proceso ejecutado para llevar el producto, ya mostrando la evidencia de todo el proceso. Es decir, ¿qué hacen? Los alumnos van trabajando y hacen todo lo que la profesora le envió en la cápsula, posteriormente ellos, al igual, cuando están haciendo todo su proceso, también elaboran una cápsula que es enviada a la profesora. La profesora también dentro de esa cápsula envía la rúbrica, en donde ellos tienen que poner hincapié qué es lo que está evaluando la profesora. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Obviamente estamos desarrollando algunas habilidades, él tiene que ser responsable, tiene que ir mirando, tiene que ir leyendo, tiene que ser responsable con los tiempos, ya con su aprendizaje. Entonces eso nos va abriendo otros, otras estrategias en donde entregamos el aprendizaje al alumno. Él va a tener que hacerte una autocrítica, ir evaluando y posteriormente con la profesora después se hace una retroalimentación después que el alumno envía su caso. La próxima, por favor. Perdón, no se me Ya, superando las dificultades para avanzar en los aprendizajes, la problemática mayor fue la falta de conectividad, que eso es un tema en todo, ya, y la dificultad de contar con las materias primas, siendo subsanada esta con ideas de ocupar alimentos del almuerzo de casa del día domingo y posteriormente se recibieron materias primas aportadas por organizaciones particulares. Es decir, sabíamos que aparte de la pandemia, ya, teníamos el problema de la conectividad, también había alumnos en que no tenían los materiales como para realizar eso. Entonces ahí se hizo una red para poder eh, solicitar aporte para este grupo de chicos que estudian gastronomía. A partir del contexto de pandemia, que surge la iniciativa de la necesidad de generar en base a la priorización curricular, actividades intermodulares, la actividad en sí tiene lineamientos de metodologías, uso de plataformas virtuales y estrategias de aprendizaje, tanto sincrónico como, como asincrónico, ¿ya? Los principales resultados, dicen, relación con haber acercado a los estudiantes a sus familias, a la comunidad. Es decir, ¿por qué? Porque el, el alumno tenía que estar... Eh, mucho más tiempo en su casa y pedir ayuda a sus mamás, que es la que manejan este tema. ¿ya? Había, ahí se fortaleció el vínculo de la familia. Desarrollar estrategias para aportar con alimentos a las familias del complejo. Ahí se tuvo que hacer una red en donde los profesores de gastronomía ubicaron a diferentes fundaciones y diferentes eh, fundaciones para que pudieran ayudar y aportar con diferentes. Eh, unos aportaban con dinero y otros aportaban con la materia prima, para poder después entregarle su cajita a cada alumno y que él desarrollara la, la, digamos, las cápsulas que le enviaba la profesora con el material que se entregaba. Ayudar a los apoderados a comprender la importancia de las prácticas de los talleres de gastronomía. Ahí no solo aprend había aprendizaje en los alumnos, sino que también había aprendizaje en las mamás, porque ahí tenía que ver lo que era higiene, lo que era tiempo, lo que era responsabilidad, y en los tiempos que tenían que realizar, digamos, eh, esa clase. ¿ya? Y fomentar la autonomía de los jóvenes a su interés en el área de estudio, pues también pudieron aportar económicamente a su hogar con la venta de sus creaciones. En algunos casos, muchos elaboraban algunas, algunas recetas, ¿ya? dependiendo del tema que le indicaba el profesor, y ellos posteriormente lo vendían. Entonces también había un aporte, digamos, económicamente para su casa. Eh, una de las cosas más importantes es lo que vimos como resultado, fue la autonomía de los jóvenes. Ellos fueron, ellos aprendieron mucho, y fueron muy autónomos y muy autocríticos en ese, en ese tema porque se vieron que la profesora no estaba presente ahí cuando ellos elaboraban el producto, pero sí tenían que responder a las exigencias que se les pedían. ¿ya? Proyecciones para el 2021, para el 2021 se proyecta aplicar esta experiencia en los niveles de terceros y cuartos medios de la especialidad de gastronomía, avanzando la articulación de tres módulos, módulo de higiene para la elaboración de los alimentos, Elaboración de productos de baja complejidad, preparación, diseño y montaje de ya Se requiere poner de espacio de trabajo técnico-pedagógico que junto con apoyar el diseño de estrategias e implementación acompaña el proceso y monitorea el desarrollo del aprendizaje fortaleciendo las instancias de evaluación formativa que involucran involucren de forma activa a las y los estudiantes, desarrollando mayor autonomía y compromiso con su proceso. En este minuto, cuando, cuando la pandemia empieza a cambiarnos todos estos paradigmas, tenemos que reinventarnos, y en qué vamos a hacer hincapié, digamos, en qué se va a hacer hincapié, en desarrollar mayor autonomía en los jóvenes. ¿Ya? Ese es un tema súper fuerte acá, y su compromiso con el proceso, porque ya tenemos, verdad, desventajas en que no tenemos una buena conectividad, los alumnos tienen muy poco, muy poco internet, de repente no podían ver bien la cápsula, entonces tenían que esperar que llegara la mamá para que le prestara el celular, y así muchas problemáticas que surgieron, pero en base a todo lo realizado, igual salieron adelante, y ellos se comprometieron y hubo un aprendizaje, digamos, que fue positivo. Eso sería, muchas gracias. María Paz, al contrario, gracias a ti por el, por el tiempo, y también a Mónica que estuvo con, contigo en, en esto. Eh, la, la María Paz nos, nos decía formar con afecto, formar sin barreras. Eh, Exacto. Y, y escuchando esos dos elementos de la misión, y escuchando algunas de las características del, del proyecto, hay varios, varios elementos que seguramente vamos a compartir en el plenario, pero esto, el desafío de articular módulos, el desafío de vincularse con los estudiantes, que luego lo reconoce como uno de los principales desafíos por la falta de, de conectividad, esta idea de trayectoria, de aprendizaje, esta comprensión de aprendizaje que ponen en juego y en el contexto en que lo colocan, el desafío de abrir redes para poder responder a las necesidades que van surgiendo para este proyecto y para el quehacer en general de la escuela, pero también llama la atención cómo se potencia el concepto de comunidad educativa y, y aparece el rol de la familia, particularmente el de, la, el de las mamás o de quien acompaña a los chiquillos en, en, en, sus, en sus hogares como un factor educador central también. Y dos, dos pilares muy potentes que destaca la, la María Paz, ¿no? que, que el proyecto también las lleva a fortalecer la autonomía. Una de las cuestiones que aparecía como evidente y que la, la pandemia nos puso en evidencia como debilidad del sistema educativo, cómo formar a nuestros estudiantes en la autonomía y ellos lo ponen en juego en este, en este ejercicio. Pero también a partir de esa autonomía, y es difícil pensar en autonomía sin pensar inmediatamente en responsabilidad, dejan en evidencia la importancia de formar en esa responsabilidad a partir del ejercicio de la autonomía que promueven intencionadamente en el que hacer. Estos proyectos son con clases en línea, estos proyectos son con cápsulas, estos proyectos tienen criterio evaluativo porque hay una rúbrica que le muestra al chiquillo el desempeño esperado, pero por cierto que también evidencia el proceso que tiene que vivir. Entonces se van dando, se van dando como varios elementos que son relevantes para la escuela hoy, para el liceo hoy, especialmente en los tiempos de pandemia. Vamos a dejar hasta ahí María Paz, seguramente algunos de tus compañeros de trabajo de otros establecimientos van a poder hacerte alguna pregunta o los mismos profesores de, de, de Saberes Docentes que están presentes también alguna duda que pueda, que pueda surgir. Reiteramos los agradecimientos a, a María Paz y a Mónica por, el, por el, lo, lo, lo presentado ahora. ¿sí? Eh, vamos con, con Daniela, que es eh, jefa técnica de, del Liceo Juanita Fernández Solar de, de la comuna de Recoleta. Ella nos contaba que es jefa técnica del año 2018. ¿sí? Así que, ¿prefieres, Daniela, presentar tú el PPT o lo, o lo presentamos nosotros? Hola, buenos días. Charles, si lo pueden presentar ustedes. Ok, danos un segundo. Bueno, y vamos a a colocar el video que nos pediste al final. Hay una profesora que habla en ese video, que es la tercera, que el volumen se escucha muy, muy bajito, pero ya. vamos a presentar al final. Bueno, Daniela, eh, cuando, tú, cuando tú me digas que está todo bien visible y puedes presentar, iniciamos, ¿ya? Ahí bien se ahí? ve bien, sí, ahí se ve bien. Gracias, Daniela. Gracias. Gracias, Charles. Hola, eh, primero que todo, muy buenos días a todos y a todas, eh, a los equipos de gestión aquí presentes, a los profesores, profesoras, académicos, eh, y a todos eh, quienes nos acompañan hoy en este seminario de Compartiendo Prácticas para el Fortalecimiento de la Enseñanza Media Técnico Profesional. Eh, si podemos avanzar... <coughs> Primero que todo eh, presentarles a nuestro centro educativo, a nuestra institución, eh, es el establecimiento educacional Juanita Fernández Solar o Complejo Educacional Juanita Fernández Solar. Es un establecimiento técnico profesional que está ubicado en la población Quinta Bella, en la comuna de Recoleta. Nosotros tenemos tres especialidades, la especialidad de gastronomía, con dos menciones, la mención de cocina y pastelería, eh, la especialidad de atención de párvulos y la especialidad de vestuario y confección textil. Si bien nosotros también, igual que el colegio anterior, eh, tenemos un alto índice de vulnerabilidad, esto además se ve emplazado por eh, la alta afluencia de delincuencia, delincuencia, tráfico y otras situaciones de violencia que viven nuestros estudiantes tanto en el entorno del establecimiento como en sus propios hogares. La matrícula en el año 2020 era de 671 estudiantes, de esos el 21% eran extranjeros, eh, 22 estudiantes pertenecían a pueblos originarios y además nosotros eh, contamos con un programa de integración escolar y eh, un 10% de nuestros estudiantes son madres, padres o estaban embarazadas. Es importante mencionar que eh, nosotros en Recoleta trabajamos con un proyecto educativo comunal que se llama CATI, Centro Tutorial eh, Integral de Centro Tutorial de Atención Integral, el cual pretende poder eh, fortalecer a través del vínculo, eh, a, el, más bien fortalecer o desarrollar capacidades integrales a través del vínculo a nuestros estudiantes y es para ello que hay profesores tutores, lo que en otros lugares son los profesores jefes, que cuentan con un porcentaje de horas del 75-25, que pueden atender a estos estudiantes haciendo entrevistas, visitas domiciliarias, eh, entrevistas apoderados, y tanto a estudiantes, también acompañamiento en aula, y pueden atender así de mejor manera a los estudiantes para poder subsanar algunos aspectos sociales, socioafectivos y también pedagógicos. Eh, nosotros en nuestro proyecto educativo institucional tenemos tres sellos, el sello técnico profesional, el sello artístico, el sello deportivo. Nuestra misión como complejo educacional Juanita Fernández Solar es aspirar a ser un referente comunal de la educación técnico profesional expresado en la inserción y desempeño laboral de sus egresados producto de una formación de excelencia y valoración de la diversidad. Y nuestra misión como establecimiento es promover de un desarrollo personal, social y laboral en nuestros estudiantes a través de la adquisición de competencias del nivel técnico profesional en un ambiente de respeto, colaboración e integración de toda la comunidad educativa. Si podemos avanzar, Bueno, nuestra práctica durante el año 2020 fue de fortalecimiento de, de la enseñanza media técnico-profesional a través del trabajo colaborativo. Eh, yo creo que para todos los que estamos aquí en este, este seminario o en este encuentro podemos determinar de que desde la mirada pedagógica el año 2020 nos emplazó o nos entregó un, una oportunidad para poder gestionar nuevos desafíos, respecto a las estrategias de enseñanza. Es por eso que nosotros eh, decidimos realizar una experiencia de trabajo en que en un primer momento fue desarrollada en tercero y cuarto medio en el área técnico profesional, y eh, la cual se vio eh, desarrollada a través de la nuclearización o eh, integración curricular. En esta participaron el equipo de gestión, los docentes del área técnico profesional, los docentes del plan común, el programa de integración y nuestros estudiantes. Es un trabajo que se desarrolló de forma quincenal, eh, en donde se hacían grupos de reflexión desde de los docentes para poder desarrollar esta estrategia, una estrategia que a su vez también fue eh, emanada desde el directorio colegiado o el consejo escolar, en donde se generaron ahí también distintos intereses y propuestas para desarrollar esta metodología activa del aprendizaje de la enseñanza media-técnico-profesional, y que se entrelazaba con el desarrollo profesional docente local. Si podemos continuar... Eh, dice, ¿qué obstaculizadores o resistencias se identificaron y cómo se abordaron? Como mencionaba, nosotros en un primer momento eh, desarrollamos esta experiencia de trabajo colaborativo en tercer y cuarto medio, en donde las asignaturas del área técnico profesional se vincularon e integraron el currículum de los objetivos priorizados, eh, con el plan común, y nuestros estudiantes pudieron desarrollar tanto el área técnico profesional como el plan común desde una sola perspectiva a través de material audiovisual, que tanto profesores como estudiantes desarrollaban desde sus hogares en una modalidad a distancia. Nosotros luego de esto quisimos desarrollar esta misma estrategia de aprendizaje en primero y segundo medio. Eh, y en ese sentido ahí se generó una, una pequeña resistencia a los docentes de primero y segundo medio, ya que ellos consideraban que esta metodología o esta estrategia podía generar un desgaste o una mayor carga laboral eh, haciendo esta integración curricular en primero y segundo medio desde distintas asignaturas. Luego de ello los docentes se dieron cuenta de que si bien en una primera instancia la planificación era un momento que requería mayor tiempo o dedicación, sí alivianaba el trabajo docente. Como les mencioné antes, nosotros lo tomamos desde dos miradas. Primero, para desarrollar una metodología activa del aprendizaje, en especial de la enseñanza medio técnico profesional, y también para fortalecer el desarrollo profesional docente local. Eh, además, esta... Um, esta práctica está vinculada con distintos, eh, distintas herramientas de la gestión de, de nosotros como establecimiento, fue parte de nuestro ADECO durante el año 2020, eh, y además está en nuestro PME para poder fortalecer el trabajo colaborativo, en, tanto en docentes como en nuestros estudiantes. Si podemos continuar... Eh, seguimos. Respecto a los resultados y cómo fue un aporte esta práctica para nosotros como institución, se puede decir que en realidad fue una respuesta oportuna al eh, contexto de crisis sanitaria, que además pudimos eh, responder de forma eficaz eh, a través a los distintos desafíos que nos presentó, por ejemplo, la priorización curricular, y también a poder detectar el desarrollo de competencias y capacidades en nuestros estudiantes y poder trabajar de forma más personalizada y más enfocada en aquello. Eh, es importante mencionar que además esto fue una, eh, un desafío curricular, el poder eh, articular a partir de, eh, de las decisiones docentes el currículum. Ellos fueron bastante minuciosos al poder detectar en conjunto eh, cuáles eran los objetivos que se iban a trabajar desde tanto del área técnico profesional, uniéndolos con el plan común, y a su vez eh, ellos pudieron detectar habilidades y conocimientos que en, en tiempos de normalidad podían quedar ocultos, como dice ahí, y sin beneficio a los estudiantes, como es el uso de herramientas digitales o de nuevas tecnologías o habilidades del siglo XXI. Eh, pudimos diversificar además la enseñanza, hacer, eh, profundizar en las relaciones sociales, en las relaciones humanas, en la empatía entre colegas, en el trabajo más humanizado, pero a distancia, y además esta, esta estrategia o esta oportunidad nos permitió poder organizar los tiempos docentes, organizar los tiempos institucionales desde lo curricular y generar espacios de confianza, reflexión y responsabilidad profesional que están muy relacionados con el marco de la buena enseñanza, en especial con el dominio de, de responsabilidades profesionales. Si podemos continuar. Respecto a las proyecciones de este trabajo. Nosotros eh, durante el año 2021 estamos desarrollando el trabajo colaborativo eh, vinculado a las indicaciones que nos otorga nuestro sostenedor, que es el municipio de Recoleta, el departamento de educación municipal. Eh, trabajamos... Eh, este, este trabajo colaborativo en tercero y cuarto medio a través de la integración curricular o priorización curricular ya centrada solo en el área técnico profesional, eh, dadas las indicaciones de nuestro sostenedor, y consideramos que es muy, muy relevante durante este año profundizar en el conocimiento de nuestros docentes respecto a las oportunidades para su desarrollo profesional, por lo mismo hemos desarrollado un plan de desarrollo profesional docente, en donde podemos detectar que desde los mismos docentes surgió la necesidad de mayor formación o capacitación en ABP, en, en el área de STEM, en nuevas estrategias para poder aplicar en esta formación a distancia. Y también detectamos que es muy relevante el ampliar el protagonismo de los estudiantes en el desarrollo de estas propuestas o proyectos que está muy vinculado en el caso de nuestro establecimiento con el desarrollo de la autoestima académica de nuestros estudiantes. Considerando además que durante el año 2020 nuestros estudiantes desarrollaron un proceso de prácticas a distancia, entonces el trabajo colaborativo que vivieron durante el año 2020, los, los que son ahora terceros medios, les va a ser de mucha utilidad para eh, el desarrollo luego de sus prácticas profesionales eh, durante el año 2021, si continuamos en esta modalidad de eh, pandemia y de trabajo a distancia les va a poder fortalecer en ellos competencias y habilidades digitales que van a poder utilizar en este proceso de prácticas a distancia. Eh, no sé si ahora podemos mostrar el video, Charles. Sí, danos un segundo, Daniela, y vamos con el video. <coughs> Hola, hola. Para mí el trabajo colaborativo significó un desafío. Compañía, empatía, diálogo y unión. Creo que el trabajo colaborativo se resume en una oportunidad eh, para la reflexión pedagógica, eh, en la búsqueda de la mejor estrategia para que nuestros alumnos pudiesen aprender. Trabajar en forma colaborativa este año creo que para mí fue una experiencia muy enriquecedora. El poder nutrirme de los conocimientos y de las experiencias de mis colegas y eso ponerlo al servicio de los aprendizajes de nuestros estudiantes fue una forma interesante de trabajar y creo que esa es lo que se viene para más adelante. Es una forma global de entender eh, la educación, es una forma de abarcar los, los aprendizajes de nuestros estudiantes desde un punto de vista general no aislado por asignaturas sino que entiendan los chicos de que esto eh, va en función de que todo está conectado y los por qué de eh, las distintas asignaturas y sus contenidos eh, siento que fue muy muy muy positivo ya sea para nosotros como eh, docentes y para los estudiantes para nosotros fue obviamente alivianar el trabajo, estar apoyados 100% en la toma de decisiones, en, en lo mejor para nuestros chicos y chicas y que creo que esto es eh, una experiencia eh, que hay que tratar de seguir replicando. Para mí, el trabajo colaborativo significó aprender a crear con mis compañeros y compañeras estrategias de enseñanza que fueran de impacto y significativas para los estudiantes y sobre todo ser flexibles en las estrategias y en las formas de mantener un diálogo abierto. El trabajo colaborativo significó crear en conjunto un espacio democrático de aprendizaje para nuestros y nuestras estudiantes, donde pudieron expresarse libremente y con respeto. El trabajo colaborativo fue muy importante porque significó volver a conectarme con los estudiantes, conocer sus realidades, escucharlos, orientarlos, eh, guiarlos, ayudarles en lo que necesitaran. También fue importante porque pudimos volver a juntarnos con algunos colegas, dar ideas, escucharnos. Fue muy interesante, muy bonita la experiencia. Pero también, como aprendizaje significativo, nos queda el haber aprendido una nueva aplicación para poder desarrollarla más adelante, tal vez en forma más profunda. Y también comprender eh, cómo ciertas cosas impactan en la sociedad y en la forma en que nosotros podemos desarrollarlas. Para mí, el trabajo colaborativo fue extraordinario, porque a través de él pudimos motivar a nuestros estudiantes a seguir creciendo y desarrollando sus habilidades y competencias como futuros técnicos en Párvulo. Así que, vamos por más trabajo colaborativo. Eh, para finalizar en realidad yo quisiera decir que nuestro trabajo colaborativo eh, para nosotros como comunidad fue un aprendizaje exitoso, tanto para los docentes como para los estudiantes, eh, el poder pensar o repensar el currículum no como asignaturas y módulos aislados, sino entenderlo de forma transversal, y que los aprendizajes finalmente pueden estar anexados y pueden entregarnos conocimientos que pueden ser eh, útiles y necesarios y que sobre todo fueron eh, relevantes en un contexto de pandemia, para nosotros fue un gran aprendizaje. Gracias, gracias Daniela. Daniela ah, lo mismo para Erika y para los integrantes del equipo de gestión, y para los profesores que tuvieron la disponibilidad de, de aportar con el video. Mira, dos o tres cosas, eh, sin, sin agotar lo que va a ser la reflexión posterior. Yo creo que hay un elemento interesante de, que se depende de lo que tú dices, que es una mirada articulada entre el sostenedor y, y la escuela, el liceo, yo creo que ese es un elemento central para dar sostenibilidad a las estrategias y a las innovaciones y a las prácticas que los liceos quieren, quieren eh, desarrollar. Dos, tú y también una de las profesoras o profesores, no recuerdo, y esto es relevante porque trabajamos con equipos de gestión el año pasado, y Leer el desafío de la pandemia como una oportunidad eh, es un tremendo aporte porque seguramente seguiremos teniendo dificultades no solo por la pandemia, pero pararnos y leerlas como oportunidades de gestión, oportunidades de aprendizaje, es sin duda significativo para marcar diferencia. Lo tercero es el tema de la comprensión de aprendizaje, en donde yo creo que usted no creo, ustedes lo dicen, eh, el desafío al final se traduce en aprendizaje de adultos y aprendizaje de jóvenes. Eh, claramente en la medida que los al alumnos aprenden más, los, los adultos tuvieron la oportunidad también de aprender es un ejercicio de desarrollo profesional docente, esto que planteas tú de, de remirar el tiempo y el uso del tiempo o como dijo el primer profesor es un, el trabajo colaborativo para mí fue compañía y liderar es acompañar liderar es acompañar por lo tanto la estrategia que ustedes han desplegado que además está articulada con el ADECO que además está articulada con el PME por cierto que es una oportunidad para la comunidad escolar. Y para no cansar también decir que la relevancia que tiene, porque esto surge desde las bases eh, del gobierno interno del colegio, donde participan todos, por lo tanto, qué importante eh, mirar el mejoramiento desde adentro hacia afuera, y no solamente desde fuera hacia adentro. Entonces, cómo darle valor a aquello que surge, de a quienes están más cercanos a los problemas, los profesores, los estudiantes, y cómo el equipo directivo le da soporte y le da vida también a estas cuestiones que surgen y que sin duda tributan y aportan al aprendizaje de las chiquillas y los chiquillos. Gracias Daniela. Estás atenta para el momento después de la presentación que viene. Bueno, eh, Jorge, ¿estás por ahí? Del, del Centro Educacional Pudahuel. Aquí estoy. Gracias Jorge. ¿Vas a presentar tú o presentamos nosotros? Presentamos nosotros. Bueno, Estamos atentos cuando tú quieras, Jorge. Bueno, eh, de hecho voy a yo presento, en este caso voy a compartir pantalla, soy la orientadora del liceo, Daniela Bañares Muchas gracias, Daniela. Un, buenos días. Buenos bueno, días. Queremos eh, saludarlos a todas y a todos cordialmente. Eh, nuestro liceo, Centro Educacional Pudahuel, que está inserto dentro del Servicio Local de Educación Barranca, que agrupa las comunas de Cerro Navia, Los Prados y Pudahuel. Eh, queremos excusar en esta oportunidad a nuestra directora, que por razones... Disculpe, don Jorge, eh, necesito que me habiliten el compartir pantalla, que estoy con dos dispositivos. Eh, perdona, Daniela Bañares ya está Daniela. Ya estás como Daniela, con... Daniela Bañares y Daniela. ¿Y con y Daniela, dos Daniela sola. Hay dos Daniela. voy a hacer varias consultas. Gracias. Ya. Al tiro. Ya, muchas gracias. <coughs> Coméntanos, Jorge, algo nos iba a explicar mientras hacemos... Sí, hola, eh, disculpar a nuestra directora, que por razones de salud no puede sí. presente en esta sesión eh, como ella hubiera querido. Así que expresar eh, que lo lamenta muchísimo y que bueno, estamos nosotros aquí para sacar adelante eh, nuestro compromiso. ¿ya? Ahora eh, sí. Pues, sí, ahora sí que estamos, Daniela. Avanza nomás, Daniela. Ahí está nuestra presentación, Liceo Centro Nacional Pudahuel. ¿ya? Nuestro liceo está inserto, como dije recién, en el Servicio Local de Educación Pública Barranca y se encuentra ubicado, obviamente, en la Comuna de Pudahuel, que fue fundado en el año 1986. Impartimos las especialidades de administración, mención logística, atención de párvulo, mecánica automotriz... Metalurgia Extractiva. ¿ya? Nuestra visión es ser reconocido por la comunidad como una institución pública técnico profesional de calidad centrada en otorgar una formación integral a jóvenes con valores y principios que les permitan integrarse de manera positiva en el mundo laboral y de educación superior en concordancia con su proyecto de vida. Nuestra misión, nuestro liceo Centro ocasional Pudabuel, propicia la formación de jóvenes técnicos de excelencia sobre la base de una preparación multidisciplinaria e integral que desarrolla el pensamiento crítico e inclusivo, respetuoso del entorno, que les permite afianzar los principios y valores para su formación. Eh, nuestros sellos son, primero que somos un liceo técnico profesional, inclusivos, Participativo de actividades deportivas, artísticas, culturales y de formación ciudadana y respetuoso del medio ambiente. Nuestro liceo se caracteriza por realizar un trabajo en equipo, fortaleciendo permanentemente la confianza en el quehacer de cada uno de sus integrantes, cuyas tareas están acordes con la función y el cargo de cada uno. A partir de lo anterior, experimentamos un liderazgo distributivo lo que permite el fortalecimiento de los, de los liderazgos individuales, digo, cuyos resultados se evalúan permanentemente y se realizan informes orales y o escritos de los estados de avance en cada una de las tareas, lo que permite crear espacio para reformular los proyectos o planes de acción de acuerdo a la necesidad o eficacia. De acuerdo a nuestras características, ¿cierto?, eh, nuestra presentación, Va a ser realizada como trabajo de equipo, verdad? Y a continuación, quiero dejar con ustedes a nuestra encargada del área de convivencia escolar, la señorita Jocelyn Curibil. Muchas gracias, don Jorge. Bueno, saludarlo a todos y a todas. Ya, como me presentó don Jorge, yo soy Jocelyn Curibil, encargada de convivencia escolar del Liceo Centro de Educacional Pudahuel. Bueno, comentarles que durante el año 2020-2020, en contexto de pandemia nos enfocamos eh, en la contención emocional para los estudiantes y sus familias y todos los actores de la comunidad educativa, ya entregando afiches, ¿cierto? material audiovisual, entregas de herramientas para afrontar la frustración en tiempos de pandemia, autocuidado, entre otros. Eh, comentarles que la acción que nos permitió más comunicación entre la escuela hogar eh, fue el seguimiento psicosocial a todos los estudiantes del establecimiento ya, a través del llamado telefónico apoderado y adulto responsable. Esto fue un trabajo en conjunto con cada profesor jefe, ya, con el área de UTP, PIE, ya, inspectoría general, asistentes de la educación, ya, para retroalimentar la situación de cada estudiante, ya sea a nivel pedagógico, socioemocional y psicosocial, ya. Durante el año se tuvo una cobertura superior al 93% de comunicación, ya con todas las familias del establecimiento, y esto nos permitió visualizar, ¿cierto?, y focalizar a todos los estudiantes que tenían más riesgo de deserción escolar, ¿ya?, y asimismo creamos también una mesa de trabajo interdisciplinario para la prevención de la deserción escolar ya que esto nos permite, cierto, una toma de decisiones o acciones más pertinentes de acuerdo a la realidad de los estudiantes de nuestro establecimiento. Bueno, y como ahí también señala que hay, están los talleres para los docentes, ¿cierto? las visitas domiciliarias, actividades del área de convivencia escolar en conjunto con profesores, ¿ya? ahora voy a dejar con usted al inspector general. Gracias. Muy buenos días eh, muchas gracias por la posibilidad y la oportunidad de compartir nuestro quehacer estas acciones son súper relevantes en el sentido que potencian no es cierto el terreno para que se desarrollen las eh, nuevas y mejores prácticas pedagógicas como bien lo decía una compañera que expuso de otro de complejo tuvimos muchos problemas de conectividad en un momento por lo tanto la entrega de alimentos de guías y el mantener el liceo abierto para la atención de la comunidad fue fundamental para que nuestros nuestros distintos proyectos se pudieran desarrollar, ya que varios alumnos nuestros, al igual que la mayoría de los de ustedes, eh, tenían problemas de conectividad. Entonces, cuando estábamos en la entrega de alimentos, aprovechábamos de entregar, no cierto, guías articuladas, entregar material que incluso llegó del Ministerio de, de, de mi Educación, alguna y entonces esto nos permitió desarrollar una mayor conectividad eh, real digamos, con los alumnos porque nos permitió involucrarnos en sus procesos y, ¿no es cierto? y empatizar con todas las situaciones económicas que estaban viviendo. Quiero destacar una acción que se realizó, que fue gestión, de, gestión interna, precisamente la señora directora, que a través de una serie de contactos pudo conseguir muchos notebooks, digamos alrededor de 15, entre 15 y 20, notebooks para los estudiantes para que pudieran conectarse. Entonces, a partir de la problemática que Ay, se descubrió en el de trabajo de convivencia escolar, ¿no es cierto?, pudimos desarrollar hasta otras actividades para ir subiendo y llegar a ese, es, eh, esa, ese porcentaje, ¿no es cierto?, que nos señalaba Jocelyn, de un 93% más sobre un 93% de conectividad. Eso es, muchas gracias. Hola, eh, buenos, buenos días. Me esperan un poquito que siento audio en otro lado. Eh, bueno, mi nombre es Daniela Bañares, soy la orientadora del liceo y una de las acciones eh, del año pasado que nació desde el departamento de orientación fue la revista Sepamos. Ya, esta es una revista eh, virtual, ya que se compone obviamente que Sepamos eh, es con ese originalmente, pero nuestro liceo es el CEP. Entonces ahí hay un juego de palabras donde eh, queríamos complementar, en este caso el sentido con nuestro establecimiento, que es súper importante. Esta acción fue distinguida por el Servicio Local de Educación como una práctica innovadora, ya del año 2020. Y eh, dentro del objetivo principal de esta revista era dar a conocer acontecimientos, información, eventos y temáticas relevantes de acuerdo a la necesidad y el contexto de nuestra comunidad educativa, incentivando la participación de todos. Aquí cualquier persona podía participar en la revista, ya, y las temáticas igual iban enfocadas a entregar información de educación, bienestar, pasatiempos. Aquí tenemos la imagen de las cuatro ediciones que se realizaron durante el año pasado, y ahí se puede ver eh, que se trabajaban estas temáticas. Una, porque igual estábamos dentro de una situación compleja de comunicación, eh, de emociones también súper importante para nuestras, eh, nuestros estudiantes, ¿Ya? y también para la comunidad educativa, esto fue un punto de encuentro, un punto de encuentro muy importante, ¿ya? donde se entregó eh, información sobre salud y bienestar, eh, donde estaba este tipo de apoyo que quizás de repente el estudiante no podía acudir a una persona, sino que podía leer ahí algo que también fuera motivador. ¿ya? Acá también se pusieron trabajos de los estudiantes, eh, se, realizó, eh, se realizaron actividades también, como un concurso por parte del Departamento de Lenguaje. Pero en sí, lo más importante de todo esto, que fue un trabajo colaborativo. Y hubo participación de toda la comunidad para la construcción de estas ediciones. ¿ya? Y una de las ediciones más importantes de este proceso fue la edición TP, como la podemos ver acá. Esta edición fue focalizada para poder hacer la difusión de nuestro establecimiento porque con la contingencia lo complicado era poder llegar a, a los estudiantes que quizás se querían matricular en el SEP o no conocían el proyecto. Y esto eh, se creó para eso, ya en ese momento. Fue durante la Semana Técnico Profesional que nosotros celebramos todos los años en el mes de agosto. Y en ese momento, eh, para hacer la difusión del proyecto educativo, se entregó esta revista a nivel de, de, general de todos los establecimientos del Servicio Local de Educación Barrancas, ¿ya? por lo cual eh, nos ayudó y nos aportó para tener la matrícula que actualmente tenemos. Eh, aquí eh, escribí un, saqué una, una pequeña parte de la primera revista, que dice «Es nuevo para nosotros, pero gratificante a la vez poder brindarles un espacio de esparcimiento» Un espacio en el que todos nosotros sepamos que nos tenemos unos a otros. Revista Sepamos, junio 2020. Bueno, no solo también eh, está dentro de estas acciones eh, la revista, también hubieron otras más, como lo fue el área de educación extracurricular donde se hicieron cápsulas educativas. ¿ya? Estas son imágenes en realidad que se sacaron de la revista TP pero pero eh, en el, en el año, durante el año pasado los profesores de educación física y del área eh, extracolar eh, también eh, realizaron estas cápsulas, ya, de, de otra forma, obviamente de manera virtual. Y eh, ahí tenemos una imagen de la revista de los talleres artísticos, y el canal de YouTube, ya que está en es una iniciativa del departamento de lenguaje, que se llama Desde mi pantalla Lengua y Literatura, donde se realizaban conversatorios, participaron estudiantes, ya externos también, entonces se dieron charlas muy importantes ahí, y debate y discusiones que aportaban en este caso al desarrollo de habilidades. Y también eh, se realizó un, un, un curso de programación donde participaron estudiantes y profesores, y de ahí una de las profesoras creó esta página web del liceo. ¿ya? Muchas gracias. Dejo con ustedes entonces a la jefa de unidad técnica pedagógica, la señora Gloria Galleguillos. Gracias, Daniela. Buenos días. Eh, mi nombre, como bien lo dijo Daniela, es Gloria Galleguillos. Yo soy la jefa técnica del Liceo CEP y, bueno, vamos a dar eh, a conocer la, la gestión, ¿no es cierto?, eh, de acuerdo a las acciones que para nosotros fueron bastante importantes, en relación al ámbito de gestión pedagógica. Daniela, la próxima. Sí. Bien, como bien dice el título, ámbito de gestión pedagógica. Eh, daremos a conocer dos prácticas que consideramos muy relevantes. La primera es la acción que llamamos Compartiendo Saberes, en la cual como equipo de gestión seleccionamos dos talleres que aprendimos en este diplomado y por eso lo, lo, lo queremos dar a conocer, porque eh, nosotros bajamos la experiencia que tuvimos en, en, este, en estos talleres de, de saberes docentes de, de la Universidad de Chile, eh, con los profesores, ya, el primer taller fue la eh, mujer joven, que fue bastante controversial, incluso cuando nosotros trabajamos en el taller acá, con todos, y bueno, generó lo mismo en, entre nosotros los docentes, generaron debates, ¿no es cierto? Hubo, hubo bastante conversación y reflexión. Y el segundo fue, el segundo taller fue aprendizaje profundo. Ya, eh, Bueno, acá obviamente trabajamos en la reflexión sobre nuestro quehacer educativo. Ya eh, autoevaluamos nuestras prácticas y salieron muchas ideas, ¿no es cierto? Que obviamente que ahora, en el 2021 y en el futuro, vamos a a proyectarlas para, que, para salir adelante, porque la idea es eh, cómo preparar a nuestros jóvenes, ¿no es cierto?, para la vida adulta, y en eso estamos. Bien, y la segunda eh, estrategia importante también, que en ella voy a ahondar un poquito más, eh, son las estrategias articuladas del Plan TP y la formación general. Daniela, avanza por favor. Bueno, estas son eh, las guías articuladas de plan general y formación diferenciada técnico-profesional. Eh, esta estrategia surgió por los bajos resultados del primer semestre. Recordemos que estamos en contexto pandemia, asustados, ¿no es cierto?, todos con este tema, no sabíamos lo que venía, por lo tanto, los jóvenes también teníamos que motivarlos de alguna manera, y si bien es cierto, se conseguía la conexión, pero... Cuando nosotros hicimos, eh, vimos los resultados del primer semestre, nos dimos cuenta que los jóvenes no estaban devolviendo los trabajos ya desarrollados. Entonces, eh, tuvimos que generar otras estrategias para el segundo semestre. Con el equipo docente eh, analizamos esta situación y resolvimos que debíamos trabajar de manera conjunta. ¿ya? Porque la verdad que en el plan general era donde los jóvenes no estaban trabajando sus guías. Entonces nos unimos con el plan general y el plan eh, TP, la formación diferenciada técnico-profesional, y surgió esta guía articulada. ¿ya? Bien, esta guía articulada está de, destinada a estudiantes de tercero y cuarto medio, eh, como bien dice ahí, es una estrategia aplicada en tiempos de pandemia, con currículum priorizado para motivar a los estudiantes a realizar su trabajo con aprendizajes significativos, enfocado al desarrollo de habilidades generales y competencias genéricas de la especialidad. En esta estrategia se trabaja con un currículum integrado, que consiste en presentar un tema significativo propio de la especialidad y desarrollarlo desde las diferentes asignaturas y módulos. Bien, esta práctica eh, nos brindó la posibilidad que el estudiante desarrollara habilidades de evaluación, resolución de problemas y análisis crítico del tema tratado, entre otras. Daniela, avanza por favor. Bien, eh, con respecto a los resultados de, de aprendizaje, sí Daniela, avanza nomás. Bueno, acá les voy a presentar este gráfico, del nivel tercero medio, que para nosotros de verdad esta estrategia fue muy importante porque pudi eh, pudimos motivar a los jóvenes, y un 59,32% logró trabajar en guías articuladas. Eh, los otros jóvenes que trabajaron en un proceso sistemático fue de un 26,27%. Los otros pasaron, ¿no es cierto?, eh, por intermedio de trayectoria y otro, otras guías técnico-profesionales, y tuvimos en, en el nivel tercero medio, que son cuatro cursos, un 4,23% solamente de repitencia, y fue porque eh, son los niños que desertaron, pero fueron muy pocos. pasa por favor a, la, a, a cuarto medio. Ya, en cuarto medio, el 56,25% trabajó en guías articuladas y otro proyecto propio de la especialidad P, eh, un proyecto también transversal de emprendimiento, y eh, un 35% trabajó con las guías eh, en proceso sistemático, ¿no cierto?, cumpliéndolas durante el año. Por trayectoria eh, pasaron, ¿no es cierto?, eh, el 6,25% y el repitente fueron dos, que desertaron, pero ellos desertaron casi al principio del primer semestre, porque se fueron, porque se dedicaron a trabajar y no querían seguir estudiando. Eh, sigue adelante. Dani. Bien, eh, la situación anual del liceo, que es súper importante porque los primeros y segundos también trabajaron con una estrategia liderada por el, por el programa PIE, que fue con guías integradas, ¿ya? Bueno, pero en general, uniendo todo eso, tenemos que el, 66, el 62%, de nuestro liceo, pasó de curso con estrategias especiales. ¿ya? Eso significa que tenemos, obviamente, ese porcentaje de, de rezago escolar. Y el 38% pasó de curso cumpliendo su proceso sistemático. Eh, adelante, sigue adelante, Daniela. Ya. ¿Por qué es tan importante presentar estas cifras que a lo mejor no son tan alentadoras, pero sí para nosotros como liceo son alentadoras? sigue adelante Daniela, eh, porque como proyección nosotros tenemos ya identificados un 62% de estudiantes que tienen un rezago escolar, pero sí para este año tenemos un plan de aprendizaje y seguimiento para ellos, para poder sacarlos adelante, porque para nosotros como institución una de las cosas importantes era retener al estudiante, la retención escolar, que no se fueran de, de, del sistema. Por lo tanto, eso se logró, ahora vamos a trabajar nivelando los procesos, ¿no es cierto?, para los estudiantes, y consideramos que las guías articuladas constituyen una excelente estrategia para trabajar con todos lo, los estudiantes, porque se integra el plan general y la formación diferenciada técnico-profesional, eh, ya que potencian el aprendizaje con actividades significativas, que los motivan, que eso para nosotros es muy necesario, que los motivan a realizar su trabajo, sobre todo de manera virtual. Eh, gracias, gracias. Y Jorge, ahora se toca. Bueno, eh, como ustedes pueden ver, hemos trabajado durante el año y los resultados así lo avalan a través de un trabajo colaborativo, ¿Sí? De transferencia de información, aplicación de los aprendizajes hacia otros, compartir experiencia y distintos puntos de vista, y potenciar los liderazgos individuales. ¿Ya? Es un poco la característica que, eh, de la que hablábamos al principio. ¿Ya? Eh, en nuestra presentación queremos dejar sí, una frase eh, para la reflexión que la va a leer nuestra orientadora, la señora Daniela Bañales. Sí, eh, bueno, esta frase tiene mucho que ver con lo que mencionó anteriormente don Jorge, esos puntos como de lo que nos deja el, este diplomado, porque en realidad nosotros eh, toda esta presentación eh, la decidimos hacer en conjunto, porque somos un equipo, ya y, y nos hemos cohesionado súper bien y hemos crecido en conjunto. Así que desde ahí nos, se extrajo esta frase que dice, el aprendizaje es importante cuando se trabaja, se transfiere, se comparte y se potencia con otros. Eso es lo que significa para nosotros este diplomado y lo que nosotros aprendimos como equipo durante estos últimos años. Liceo CEP, aquí tenemos esta imagen donde aparecen todos los que trabajamos en el liceo para nuestros queridos estudiantes que los queremos mucho y no puede faltar esta frase eh, ahí aparece la directora, hay que recordar que el CEP hay que quererlo, que eso es algo que nosotros de verdad lo sentimos y lo trabajamos, y, y nos da el sentido para estar aquí también, ¿ya? Así que muchas gracias. Muchas gracias, Lorela, eh, queremos agradecer eh, la atención eh, y dar las gracias a Eres Docente por este, este año que hemos compartido, que ha sido muy significativo para todo el equipo, ¿ya? Y entregar las, los agradecimientos de nuestra directora, que por razones que ya expliqué, no está presente hoy día. Así que estamos llanos a responder las preguntas y las inquietudes. Pero, los pero don Jorge, ahí está en chiquitito la directora, aquí. <risa> y ahí está que la directora está acá. Porque la directora siempre nos recuerda que al CEP... Hay ahí. que quererlo. Gracias, gracias. Gracias, Jorge, y a todas las y los integrantes de, del equipo. Ustedes mismos hicieron una síntesis, así que yo no voy a solo recordar algo que sigue el valor, porque al comienzo ustedes nos hacen, no detallan una práctica, pero detallan una comprensión de la gestión, ¿no? que es que ustedes atienden integralmente a sus estudiantes y nos muestran una serie de acciones. En ese sentido, el valor esencial del liceo es, proponer, es, es proporcionar atención, aun cuando no podamos prestar servicio académico. ¿sí? Entonces, qué bueno que hayan hecho esa, esa previa como... Relevando la importancia que ustedes le dan al chiquillo como centro del quehacer de la escuela y la mantención de ese vínculo. Luego escuchamos algo de, de otras estrategias, en concreto vimos la, los cuatro números de sepamos que es la, esta posibilidad de, de comunicarse, de socializar y de responder también a la necesidad de protagonismo de otros actores, porque esa revista también tenía espacio para el protagonismo de otras personas. Y en esa revista, especialmente en la ETP, se desarrollaron algunas estrategias que ponían en juego unas formas distintas de aprender. No alcanza a notar, pero había una, una opción ahí del departamento de lenguaje que había hecho algo interesante. Y en particular, y en el tema de mujer joven y aprendizaje profundo, como dos herramientas que a ustedes le llamaron la atención en el contacto que tuvimos con ustedes el año pasado, y que ustedes, adaptándolo a su contexto, lo, lo implementaron y le dieron le dieron continuidad y en específico la guía articulada como un esfuerzo de, de responder a un diagnóstico dicen ustedes los alumnos de las asignaturas no estaban respondiendo ni participando si los DTP entonces buscaron la forma de articular palabra compleja en gestión no y palabra compleja en aprendizaje cuando tenemos que tomar una definición de qué es lo que es relevante de aprender para poder ver cómo vamos a caminar y ese ejercicio ustedes lo hacen a través de la guía articulada, eh, buscando un tema específico al cual aportan y tributan distintas asignaturas. Así que se si agradece la presentación, responden claramente a los principios que declaraban de confianza, distribución y división de la tarea, en, al, al menos en cómo presentaron, dividieron la tarea, confiaron en el otro... Y recordaron reiteradamente a la directora que está escuchando, así que yo creo que se debe sentir bastante apreciada por, por el equipo de gestión. Bueno, eh, estuvimos con el Chef Profesional María Paz, con Daniela, con Jorge. Le hemos, eh, Mar Marcela, yo hemos insistido en la posibilidad que expresen en el chat las dudas o comentarios que quieran hacer a las presentaciones, y en esto nos va a apoyar. Eh, Luis Felipe, así que Felipe, si, si tomas tú la palabra en este momento. Sí, Charles, miren, no hemos recibido comentarios ni preguntas en el chat, eh, y dado como el tiempo disponible, tal vez sería útil si pudiéramos abrir el micrófono a quien quisiera hacer alguna pregunta de manera verbal. Ya, eh, ciertamente es algo voluntario, pero lo invitamos a hacer. Estamos atentos. Felipe, ¿las tomas tú, las que surgen? Sí, sí, estoy atento. Ok, gracias, Felipe. Felipe, yo quisiera comentarle algo a la Daniela, alguna una pregunta. A ver si se puede, puede desarrollar un poco más. Dale, échale. ¿Es posible? ¿Sí? sí, por supuesto. Daniela, el, al pasar en la presentación, tú planteaste nuclearización curricular. Y en un escenario en donde la mayoría de las escuelas ha trabajado con, con la priorización curricular. ¿En qué consiste para ustedes esa nuclearización curricular? ¿Y por qué toman la decisión de relevar ese concepto por sobre el de, no sé si por sobre, o paralelamente al de priorización curricular? ¿Es posible que nos ayudes con eso, Daniela? Sí. Eh, para nosotros es más relevante hablar de nuclearización curricular más que de priorización curricular, entendiendo que la nuclearización eh, habla más bien de un contexto globalizador, una mirada también eh, relacionada con el contexto, y una mirada también más crítica del currículum. Eh, por lo mismo, nosotros, previo a que se realizara desde la unidad de currículum del ministerio, o que llegara a los establecimientos, bajara eh, la priorización curricular, con nuestros docentes, eh, ya habíamos desmembrado el currículum o habíamos realizado una selección del currículum, considerando eh, qué objetivos de aprendizaje o aprendizajes esperados en realidad en el área técnico profesional, eran los primordiales para abordar en un contexto de crisis sanitaria eh, pensando en la pandemia, y además vinculado también con eh, el perfil de nuestros estudiantes en el área técnico profesional. Y en ese sentido es que nosotros consideramos que es mucho más importante hablar de nuclearización curricular, porque está situado en el contexto, en cambio la priorización curricular es universal para todos. Eso, Charles. Gracias, Daniela. <coughs> ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario o consulta? Hay una en el chat, Felipe. Ah, ya. Dice, para Daniela López, ¿cómo fue su experiencia de vincular el trabajo colaborativo con la tecnología a nivel de docentes y en función de los aprendizajes de los estudiantes? ¿Daniela? Sí. Adelante. Yo creo que para... Um... Para nosotros fue un gran desafío el poder vincular el, el área de las tecnologías, y no solo pensando en las tecnologías como las TIC, o las tecnologías de la información y la comunicación, nosotros quisimos como avanzar un poco más y ir hacia las tecnologías del de aprendizaje. Ya eh, no solo pensando en que estas tecnologías iban a ser una herramienta para acercar el aprendizaje, sino que además, o acercar a nuestros estudiantes a un aprendizaje o conocimiento, sino que estas tecnologías generaran aprendizaje y conocimiento, tanto en nuestros docentes como en, en nuestros estudiantes, eh, utilizamos claramente distintas plataformas digitales, utilizamos eh, encuentros MIP, eh, el uso de eh, grabación o Material audiovisual y con eso pudimos bajar en realidad la información para el aprendizaje de nuestro estudiante. Gracias. Gracias. Daniela. Llegó otra consulta, eh, dice, excelente iniciativa en, este, en esta especialidad referente a cocinar con los elementos cotidianos desde la casa. Quisiera preguntar, ¿cómo lo hacen en la especialidad? ¿Sí? ¿Alguien quisiera responder de la primera presentación? ¿Sí? La consulta que acabo de, de leer, la repito, eh, dice... Perdón, no, no eh, escucho nada. ¿Cómo es de cocinar desde la casa? A ver, disculpe, les... no había escuchado que usted... María se la repito. Dice, eh, excelente me... iniciativa en esta especialidad referente a cocinar con los elementos cotidianos desde la casa. Quisiera preguntar cómo lo hacen en la especialidad. Después, Abaso dice otra especialidad, pero imagino que se refiere a la especialidad. A ver, eh, ¿se refiere a la especialidad de gastronomía o se refieren a otra especialidad que nosotros tenemos? No, yo creo que se refiere a la gastronomía. Disculpen, pregunté yo, Patricio Rutia, Escuela Ingeniería sí. Elwin. Adelante, Patricio. Eh, la pregunta ¿Cuál? está referida a las otras especialidades. Yo encuentro excelente lo que hicieron con trabajar ya. desde la casa. Pero, por ejemplo, en mecánica automotriz, ¿cómo lo hacen? Ah, te es? cuento, mecánica automotriz, también es muy similar. ¿ya? Eh, se, trabaja, se trabaja con cápsulas con, mucho, con muchas guías muy específicas, es decir, eh, la estructura de las guías se tuvo que modificar considerablemente para que los chicos pudieran entender. Entonces, eh, en la medida que ellos tuviesen algún, algo relacionado con el tema, ya en su casa, ya sea un auto o algo, ellos optaban por elegir un tema específico y presentarlo. Eso por una parte. Y lo otro, que también se hizo en mecánica, que también se trabajaba en la casa, ellos hicieron unas capacitaciones en Bosch, ¿ya?, entonces ahí había una capacitación súper dinámica que hacían los chicos de mecánica, y posteriormente ellos lo aplicaban y enviaban una cápsula a los profesores. La verdad es que tuvimos que entrar y buscar varias eh, modalidades de trabajo, porque mecánica era mucho más difícil, porque no todos tienen un vehículo o un motor como para revisarlo, ¿te fijas? pero eh, tuvimos que buscar las otras instancias y de ahí trabajaban en su casa también. No gracias, sé si te mal. queda claro más o menos. Sí, me queda claro. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Eh, ya. Eh, estamos atentos a, a si hay alguna otra consulta o comentario que quieran hacer los participantes y las participantes. Sí. Llegó otra consulta, dice, felicito al CEP por la estrategia de trabajar de forma articulada entre la formación eh, general y la formación diferenciada. Mi pregunta apunta a qué asignatura de la formación general costó más lograr la articulación. ¿Hay cualquier integrante del equipo del Liceo CEP, por favor. Contestará Gloria Galleguillos. <risa> Me salió como el ministro, eh, no podría decir eh, qué asignatura costó más en lograr la articulación, porque la verdad es que todas eh, trabajaron y desarrollaron el tema de acuerdo a su, a su asignatura, o sea, lenguaje súper transversal, ciencias también es transversal, entonces la verdad es que no, no existió, ni, ni siquiera historia, el taller de historia, educación ciudadana, o sea, todas fueron eh, aportando a esta, a esta guía eh, articulada, ¿eh? Disculpa, eh, en esto quisiera solamente acotar eh, la disposición de los profesores para realizar este tipo de actividad, ¿ya? O sea, es súper importante, digamos, que como esto lo fuimos conversando, digamos, no es algo que, que, que se, se impuso o, o se, solo se propuso, desde UTP o el equipo directivo, el equipo gestión, sino más bien en la conversación con los profesores, ellos fueron aunando y no es cierto desarrollando estas guías articuladas, por lo tanto desde esa perspectiva, como muy bien dice Gloria, no hubo algún, alguna situación de mayor complejidad. Gracias. Gracias Gloria, gracias Hugo. ¿Algún otro comentario consulta? Charles, parece que no tenemos más comentarios. Perfecto. Este ok. Le agradecemos, agradecemos a quienes eh, plantearon su comentario o, o pregunta. Nos quedan algunos, algunos minutos. Vamos a eh, dar alguna información e intentar tomar algunas de las ideas que se plantearon acá. Voy a iniciar yo, pero si algún integrante del equipo quiere complementar a partir de lo que yo diga eh, o. Está abierto el micrófono también. Estaba buscando la presentación que ocupamos en el mes de junio con ustedes y cuando estábamos recién habíamos hecho una reunión de, de presentarles el programa y vamos por la segunda reunión. Eh, decíamos, ¿cómo, ¿Cómo lideramos en este momento la escuela? Y, y se veía una trayectoria que uno podía entender, ¿no? Que era, al inicio estábamos respondiendo a demandas apremiantes, y estábamos tratando de aprender cómo responder y con qué, con qué problemas nos íbamos a enfrentar. Dos, luego pasamos a liderar la contingencia, a hacernos cargo de aquello que lográbamos visibilizar. Y aparecían ahí el tema del vínculo, el tema de la falta de conectividad, y eso nos desbordaba. Y seguramente a muchos de nosotros todavía nos no supera. Y una etapa tres que hablaba de transitar hacia una resignificación de la escuela, del aula, del aprendizaje en la condición que estábamos viviendo. Respondimos a demandas apremiantes, nos posicionamos a liderar la escuela, el liceo, y empezamos a pensar, bueno, ¿qué significa esto? ¿Y cómo es lo que vamos a promover desde el rol del equipo, desde el rol docente dentro del aula? ¿A qué se juntan un adulto y un joven en la escuela en la condición que hoy día estamos viviendo? ¿Sí? Y también había una mirada que vimos ese día que los desafíos transitaban en la siguiente lógica. Primer desafío, conectarnos. Segundo desafío, contener a las personas que estaban y formaban parte de nuestra comunidad. Tercer desafío, nos dimos cuenta que la idea de liderazgo como superhéroe estaba superada ya en condiciones normales y está absolutamente superada en condiciones de contingencia de crisis sanitaria. Por lo tanto, además de conectar, de contener, teníamos que colaborar. Es, agra es, es agradable ver que las tres prácticas o las tres experiencias que se ponen en juego tienen la lógica de responder a la colaboración, eh, con distintas formas de entender esa colaboración, pero claramente adultos se ponen a disposición de trabajar con otros adultos para responder a los requerimientos de los estudiantes. Se dice insistentemente que la mejora no es un problema técnico, es un problema humano, ¿eh? que tiene que ver con la falta de disposición de trabajar unos con otros. Eh, pareciera que la pandemia también derribó ciertas barreras en esa lógica y nos ayudó a abrir algunas puertas que se mantenían cerradas para colaborar y aceptar la mirada de otros que trabajan conmigo en este desafío de educar, reconectar, contener, colaborar. Y la cuarta etapa era desarrollar capacidades. Yo tiendo a pensar que las estrategias que ustedes han presentado se, present se, se instalan en el cuarto nivel de lo que estamos viviendo. Ya conectar, contener, colaborar y desarrollar capacidades porque cada una de las acciones que, o estrategias que ustedes presentaron miró al estudiante, pero automáticamente generó el desafío del desarrollo profesional docente. La riqueza del desarrollo profesional docente está, entre otras cosas, relacionada con que los aprendizajes que necesitan los adultos se relacionan con aquello que los alumnos necesitan aprender. Entonces, el desarrollar capacidades, tanto en la primera experiencia en la Se, se perdió el sonido, está, charles Está muy sonido, viado, sonido. Charles. ¿Hasta, ¿Hasta dónde llegué, Pablo, hasta desarrollar capacidades? Pucha, estaba súper inspirado. Voy a tomar una energizante y vuelvo, ¿sí? Eh, veíamos que la, el cuarto nivel era desarrollar capacidad Y lo quinto, cuando vemos ahí al profesor cuando Jorge haciendo eso, clase. Es generar la confianza. Uno ve que el punto de partida ha sido la colaboración para mirar el aprendizaje de manera distinta y el rol de los actores de manera distinta, y la consecuencia de esa colaboración va a ser justamente el desarrollar la confianza. Y qué importante es esto, porque en definitiva la mejor escolar o la respuesta a las necesidades tiene un camino más eh, fácil, un, un, una mejor carretera en la medida que en esas instituciones existen climas de confianza. La, la mejora viaja a la velocidad de la confianza, nos diría Santiago Rincón Gallardo. Y por tanto, si ustedes han conectado, han contenido, han colaborado y han desarrollado capacidades, uno tiende a pensar que hoy día van a recoger los frutos de una comunidad escolar que se gestiona y se moviliza con mayores niveles de confianza a lo que estaban acostumbrados. Y cierro yo al menos diciendo que el desafío de resignificar el desafío que surge a partir de lo que plantean ustedes es resignificar a qué se encuentran los jóvenes, los niños con los adultos en la escuela hoy. Gran parte de ustedes cuando recordó la misión, la visión, hablaron de estos grandes aprendizajes. Y gran parte de ustedes cuando generó la última PPT de los resultados obtenidos, habló de esos grandes aprendizajes. ¿Cuál es la relación que debemos generar, ya sea presencial o a distancia, entre un adulto y un joven hoy? ¿Cuáles son los aprendizajes irrenunciables que nos movilizan en este tiempo de pandemia? Y cuando ya nos estemos en él, ¿qué es lo que estamos llamados a promover? ¿Qué es lo que nos pueden dejar de aprender nuestros estudiantes? Entonces, ¿cuál es el rol de directivos y docentes? Y no nos olvidemos nunca que el desempeño de un estudiante está definido gran parte por el desempeño de un docente. Y ojo directivos, que el desempeño de un docente está fuertemente definido por el desempeño de un directivo escolar. Así que a mí, en representación de, del equipo, y ahora abro la palabra a los demás también, me parece que esas son ideas interesantes de recoger en este momento que estamos cerrando esta experiencia, esta linda experiencia. Marcela, Pablo, Jorge, Felipe, eh, Mónica. Yo, yo quisiera quizás hacer, hacer sentido con las palabras que Charles comentaba, que que tiene que ver con, con estas grandes conclusiones y esta situación compleja que nos ha tocado vivir eh, de manera personal, pero también en las instituciones que ustedes lideran. Eh, pero también quisiera, como la instancia, de, de agradecer eh, vuestra participación, la colaboración y la disposición que han tenido de participar en este espacio, este espacio que también ha sido muy complejo para nosotros, poder mantener, y en ese sentido agradecerles a ustedes como equipo directivo que han sido parte, a los profesores y profesoras que formaron parte del, del proceso de formación eh, durante este año, y de, de la mano de aquello, dar las gracias a Charles, que, que estuvo liderando el, el proceso en varios ámbitos, pero también acompañando a los centros educativos que son parte de este proceso, a Mónica Espina, que estuvo trabajando también con colegios y y ha hecho también un esfuerzo por, por dar continuidad a las acciones que teníamos trabajadas desde hace un tiempo atrás, a Luis Felipe la Vega, que ha participado también con ustedes en, en los centros educativos, ha sido un, un tremendo aporte al, al trabajo y al desarrollo de, de estas actividades, y a Jorge Figueroa, por supuesto, que ha trabajado también en los centros educativos, ha hecho acompañamiento, y, y como equipo se han complementado un montón de conocimientos, experiencias que cada uno tiene, entonces, en ese sentido, agradecerle a los compañeros y a todos los equipos directivos que están siendo parte de este proceso. Eso. Gracias. Gracias, Marcela. Eh, luego, antes de que cerremos, te voy a pedir que tú nos comentes un poquito lo del libro, ¿sí? Bueno. Felipe, Jorge, Pablo, no sé si alguien más quiere... No, mira, solo, solo compartir dos, dos ideas, ¿no?, que tienen que ver con, creo yo... Eh, lo que han planteado las experiencias o lo que han planteado a través de las experiencias las y los colegas de, lo, de los equipos de los liceos, pero que también tiene que ver con lo que nosotros intentamos transmitir en, en, en la propuesta de una u otra manera. En, en Este año, en septiembre, el 19 de septiembre, se van a conmemorar los primeros 100 años del natalicio de Pablo Freire. Eh, y me parece a mí que la, la obra de Freire, eh, particularmente en, en, en este año que es su centenario que probablemente se va a relevar a nivel global, tiene dos grandes aportaciones a la pedagogía, eh, al campo de la educación en general y al campo de la pedagogía en particular. La primera, y si uno mira las eh, intervenciones, las experiencias que ustedes han llevado adelante con la y los colegas en los liceos, la primera tiene que ver con un concepto eh, que está a la base de la obra de Freire y la comprensión del de proceso educativo y de lo que significa educar, de lo que significa aprender y enseñar al momento en que nosotros eh, nos desempeñamos como docente y ese concepto de lo trans-individual. No, no es únicamente lo colectivo, cuando él dice que nadie educa a nadie, sino que son las personas, ¿no? que en interacción entre ellos y con el mundo ¿no? se forman, aprenden, precisamente está apelando a aquello, y cuando yo miro... Eh, la experiencia 1, 2 y 3 que ha sido compartida con, nosotros, con nosotras, ahí indudablemente estoy mirando esa, esa, esa aportación que ha hecho Freire a la pedagogía en particular. Y lo otro que también aporta mucho, que ya es al campo educativo en general, tiene que ver con comprender a la práctica, eh, y, y ustedes eh, en, en eh, el análisis que nos presentan respecto a su experiencia, estar en una línea de inspiración freiriana por lo menos, es comprender a la práctica en una mayor complejidad. La práctica docente no es únicamente lo que intenta hacer el profesor en su planificación y en su acción en el aula. La práctica es un, es un complejo mucho mayor, ¿ah? que está mediada, que está potenciada, pero también está obstaculizada por una serie de otros factores, y me parece que ustedes dan plena cuenta de cada uno de ellos, de cada, de cada uno de esos componentes. Así que, nada, yo eh, escuchándola, escuchándolo, eh, eh, eh, eh, iba ¿no? eh, haciendo esta relación entre estas dos aportaciones principales, hay muchas otras más, pero estas dos aportaciones principales que eh, Freire le hace a la educación desde, desde eh, América Latina eh, y, y hacia nuestro país también. Así que, nada, agradecer a, a todas y a todos ustedes su participación. ¿Al, ¿Alguien más del, del equipo? ¿Yo? Sí. Sí, en particular, bueno, primero agradecer a todos los participantes de, de hoy y del proceso y el equipo, eh, y yo particularmente la experiencia que tuve con los dos equipos, que aquí veo algunas, algunas, algunas caritas más allá de, de María Paz, que hoy día nos presentó la experiencia del, de, del Centro Educativo de Cerro Navia, también el, el Liceo Polivalente Eros de la Concepción, y, y la oportunidad más allá de, de lo complejo que, que fue el proceso en general, o sea, este de, de, de proceso pan, de pandemia y de crisis sanitaria y todos los aprendizajes derivados de eso. Eh, también iniciamos nosotros el proceso un poquito antes, también nos tocó fase estallido, estallido social, lo que también puso una, una complejidad en, el, en la trayectoria, eh, y más allá de, de lo que logramos ir como construyendo con dificultad y sosteniendo este proceso con, con los propios equipos, yo también agradecerle a cada uno de sus equipos la, la oportunidad eh, de, de, la, de ser sistemáticos respecto a estos espacios, eh, que muchas veces se, se transformaron también en un espacio de, de autocontención, ¿no? de, de, de contención de lo que estábamos viviendo y de buscar como orientaciones eh, comunes, de, de compartir como nuestras propias ansiedades y preocupaciones, y, y a partir de eso empezar a como a construir eh, posibilidades de un trabajo que, que va cambiando las prácticas que habitualmente teníamos. Yo creo que ahí se mantuvo como esta posibilidad de, del vínculo, de la confianza, de que si bien nosotros estábamos ahí para poder apoyar con una propuesta, eh, también teníamos toda la flexibilidad para ir adecuándonos a lo que ellos también fueron necesitando en, en el camino, eh, y que muchas veces, más que el, el, el aporte así de la universidad, también se transformó como la posibilidad de espacios de conversación más pedagógica, espacios de conversación de de preocupaciones de cómo funcionan los propios establecimientos, de, de cómo buscar alternativas, eh, y de cómo también esa necesidad de, de ser escuchado por otros y de compartir la, la, lo que estaba pasando. Así que ante eso yo agradecer la posibilidad, la experiencia y, y los aprendizajes que también ellos nos dejaron a todos nosotros. Gracias, gracias Mónica. Ok, si, si no, me parece relevante Marcela que tú puedas eh, dejar los invitados al, al lanzamiento, ¿no? Eh, Pamela Márquez ha levantado la mano. Perdón, Chaleo. perdón. Te... Eh, Pamela, sí, tú primero, por favor, sí. disculpa. Oye, pr primero que nada, felicitar a todos los liceos que presentaron sus experiencias. Me parece que aquí estamos viendo la máxima creatividad y compromiso de cada uno de los equipos docentes de de estos liceos. Yo creo que estas experiencias de el cambio de lo que podemos hacer beneficia mucho al sistema y a cada uno de los liceos. Yo solo quería decirles que si bien estas son las quedan pocas actividades en el contexto de este proyecto, yo les quería pedir que eh, estén pendientes de lo que está ocurriendo. Nosotros vamos a seguir trabajando como Secretaría Ejecutiva ATP con la División de Educación general y seguimos sacando recursos de apoyo concursos de equipamiento etcétera etcétera entonces para que estén pendientes de la página de la secretaría que está en la página de Mineduc en etapas educativas, eh, educación media, técnico, profesional ahí estén mirando, yo ahora en el chat le puse algunas informaciones que creo son relevantes las voy a compartir con el equipo de la universidad para que se las hagan llegar eh, no están solos. Quiero solo quiero decirles esto que no están solos. Vamos a seguir trabajando con ustedes y en términos personales mi correo está disponible para que me escriban cuando tengan dudas o consulta es pamela.marquez@minedu.cl. Así que quedo a su disposición para todos los apoyos. Y felicitaciones a los que presentaron Gracias, Amela. Eh, ¿Marce? Eh, sí, más allá de agradecerles, los quiero, les quiero dejar invitados, invitadas a dos, a, por un lado a un, a un lanzamiento de un libro, si ustedes se recuerdan en algún momento, a propósito de lo que Charles decía cuando recién iniciamos, eh, retomamos el proyecto en este, en este periodo, uno de los desafíos era poder eh, desarrollar algunas herramientas directivas, concretas, que les permitieran a ustedes poder desarrollar su trabajo eh, y profundizar en distintos temas. Esas herramientas nosotros las trabajamos, en algunos casos fueron desarrolladas también en los centros educativos, y las recogimos, se volvieron a editar, y las tenemos como un formato libro, las recogimos todas, entonces están en un formato de libro digital, e impreso, entonces la idea que, que nos queda todavía es invitarles al lanzamiento del libro, que va a ser en, en abril, así que quedan atentos también a las invitaciones que les podamos hacer en ese contexto, eh, sería súper interesante también para nosotros poder profundizar en ello, porque están hechas pensando en ustedes, en este contexto y en temas que han sido también trabajados aquí, como el trabajo colaborativo, el, tra el desarrollo profesional docente, la gestión de la educación media, técnico profesional, el trabajo y uso de datos, como bien aparecía en una de las presentaciones, eh, la, eh, la participación como parte del desarrollo estratégico de la comunidad, así que eh, son herramientas de temas súper interesantes, más allá de la contingencia en particular. Así que les dejamos esa invitación. Y por cierto que a nosotros como, como núcleo, núcleo de liderazgo y gestión escolar que, que desarrollamos esta esta tarea y como Centro de Estudios y Desarrollo de Educación Continua para el Magisterio, les dejamos invitados a todas las actividades que nosotros tengamos, a las investigaciones, a los estudios, a la formación que nosotros desarrollamos, y que nos gustaría que siguieran siendo parte de este espacio y poder proyectar algunas cosas más con ustedes en esta colaboración conjunta. Como bien decía Mónica, nosotros aprendimos un montón eh, en este ejercicio colectivo, así que les agradecemos esa, esa comunicación y finalmente eh, yo quisiera pedirles así que, que pudieran prender sus cámaras un minuto para que podamos vernos, mirarnos y, y dejar el registro de este espacio que, que termina siendo como un, un final digamos de este, de este proceso de, de compartir durante todo este año que estuvimos juntos en este contexto así que si me permiten un momento de prender sus cámaras poder verles verlos y para quedar registrados en este último momento del proceso, así que ahí quedamos para que nos hagan el registro y aparezcamos en las noticias públicas de la universidad, y finalmente, eh, que me olviden los agradecimientos, agradecerle a uno de los compañeros que es parte de este equipo, sí. que ha tenido comunicación permanente con ustedes, es Michel, Michel si puedes prender tu cámara también, me gustaría que, no, que te pudiéramos ver, de algún momento, él es el que ha estado en comunicaciones directas, el que nos lleva... Eh, las invitaciones, así que en cualquier momento les llega otro correo de Mitchell para que mm. podamos encontrarnos de nuevo en algún otro espacio. Así que agradecerte, Mitchell, tu, tu disposición y el trabajo que has aportado a este proyecto. Charles. Ok, eh, ya pudiste tomar la... Alguien la está tomando, yo solo tenía... Ah, que... Perfecto. Bueno, solo cerrar estamos en los tiempos que habíamos planificado, reiterarles el agradecimiento por haberse conectado puntualmente y haberse mantenido con, con nosotros, sabemos que están llenos de reuniones, les deseamos lo mejor para el 2021, eh, a todas y a todos en el plano profesional y, y por supuesto en lo personal, así que el mejor año posible y a cuidarse, un abrazo para todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Muy bien. Muchas gracias, que tengan gracias, gracias, Adiós. Gracias, chao chao. Chao chao. chao chao. chao, chao. Gracias. Chao a todos. Gracias, gracias. Chao, chao. a todos. chao. Chao. chau, Gracias. chau, chau, Igualmente. Esteban. Igualmente, Me despido, gracias Charles por toda esta instancia. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Una pregunta. ¿Vamos a tener la certificación del año pasado? Sí. <risa> Uy, le debemos... mal. Tendremos la certificación. No, no. No, no estoy... tener una ceremonia. <risa> Vamos a ver cómo avanza avanzamos.